Latidos en el vientre, un signo de embarazo o algo que debe preocuparme Los latidos en el vientre pueden ser una experiencia emocionante o desconcertante Dependiendo de la situación Si estás tratando de concebir, sentir latidos en el vientre puede ser un signo de que estás embarazada Sin embargo, también pueden ser una señal de algo más serio En este video, exploraremos qué son los latidos en el vientre Cómo se sienten los latidos del bebé en el vientre y si son un signo de embarazo o algo que debe preocuparte. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de salud y bienestar, en este video hablaremos sobre un tema muy interesante, latidos en el vientre. Muchas mujeres experimentan sensaciones extrañas en su abdomen y se preguntan si esto podría ser un signo de embarazo o algo más preocupante. Si tú también tienes esta inquietud, sigue viendo este video para conocer todo lo que necesitas saber sobre este tema. Latidos en el vientre. Los latidos en el vientre son un término utilizado para describir la sensación de movimiento en el abdomen. Pueden ser un signo de un bebé en desarrollo, pero también pueden ser causados por otras cosas, como la indigestión o los espasmos musculares. Los latidos en el vientre pueden sentirse como un ligero cosquilleo o como un suave golpeteo. Pueden ser irregulares y no necesariamente rítmicos. A menudo se describen como una sensación de mariposas en el estómago. Embarazo. El embarazo es el proceso en el que un óvulo fertilizado se implanta en el útero y se desarrolla en un feto. Los síntomas del embarazo pueden variar, pero algunos de los más comunes incluyen náuseas, fatiga, cambios en el apetito y cambios en el estado de ánimo. A medida que el feto se desarrolla, se puede sentir mover y patear en el vientre. Esto puede comenzar a suceder tan pronto como a las 16 semanas de gestación. Los latidos del corazón del feto también se pueden escuchar en un ultrasonido a partir de las 6 semanas de gestación. Latidos del bebé en el vientre. Los latidos del bebé en el vientre se refieren a los movimientos del feto en el útero. A medida que el feto se desarrolla, se mueve y patea en el vientre de la madre. Los latidos del bebé pueden sentirse como golpes suaves o cosquilleos en el estómago. Los latidos del bebé pueden comenzar a sentirse tan pronto como a las 16 semanas de gestación, pero algunas mujeres no los sienten hasta más adelante en el embarazo. A medida que el feto se desarrolla, sus movimientos se vuelven más fuertes y más frecuentes. Es importante tener en cuenta que no todos los movimientos en el vientre son latidos del bebé. Algunos movimientos pueden ser causados por la digestión o los espasmos musculares. ¿Son los latidos en el vientre un signo de embarazo? Sentir latidos en el vientre puede ser un signo de embarazo, pero no es definitivo. Además, hay otros síntomas de embarazo que pueden indicar que estás embarazada. Estos incluyen la falta de menstruación, náuseas, sensibilidad en los senos y cambios en el apetito. La forma más precisa de confirmar un embarazo es hacerse una prueba de embarazo en el hogar o acudir al médico para una prueba de embarazo en caso de sospechar que se está embarazada. Otras causas de latidos en el vientre Los latidos en el vientre también pueden ser causados por otros factores diferentes al embarazo. Algunas de las razones más comunes incluyen la indigestión, los espasmos musculares y los movimientos peristálticos. La indigestión ocurre cuando los alimentos no son digeridos correctamente causando dolor abdominal, náuseas y gases. Esto puede llevar a sentir un latido en el vientre que puede ser confundido con un latido fetal. Los espasmos musculares pueden ser causados por una variedad de factores, como el ejercicio excesivo o la tensión muscular, y también pueden hacer que se sienta un latido en el vientre. Por otro lado, los movimientos peristálticos son contracciones musculares involuntarias que ayudan al movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo y a menudo se sienten como latidos en el vientre. Otras causas menos comunes de latidos en el vientre incluyen la presencia de masas en el abdomen, como tumores o problemas gastrointestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Cuando buscar ayuda médica. Si los latidos en el vientre son un signo de embarazo, es importante buscar atención médica prenatal temprana para garantizar un embarazo saludable. Sin embargo, si los latidos en el vientre son causados por otra condición, es importante buscar ayuda médica si los síntomas son persistentes o empeoran con el tiempo. En particular, si se experimenta dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre o cualquier otro síntoma grave además de los latidos en el vientre, se debe buscar atención médica inmediata, ya que podría ser un signo de una afección médica más grave que requiere tratamiento. En resumen, los latidos en el vientre pueden ser un signo de embarazo o una afección médica diferente. Es importante prestar atención a otros síntomas y buscar atención médica si los síntomas son persistentes o empeoran con el tiempo si se sospecha un embarazo. Se debe realizar una prueba de embarazo y buscar atención médica prenatal temprana para garantizar un embarazo saludable. Y hasta aquí llegamos con este video. Esperamos haber sido de ayuda para aclarar tus dudas sobre los latidos en el vientre. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y compartirlo con tus amigas. Además, no dudes en dejarnos tus comentarios o preguntas para futuros videos. Nos vemos en el próximo.